Muchísimas gracias. En esta ocasión me encuentro acompañado de Ramón Díaz, quien es vicepresidente nacional de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Ramón, en los últimos días hemos visto que se ha estado anunciando una fiesta en sectores populares de San Francisco de Macorís. ¿Ustedes como autoridades no entienden que esta convocatoria podría poner en mayor riesgo a la ciudadanía con el asunto del COVID-19? Sí, efectivamente, eso que tú estás preguntando eh, nos motivó a nosotros de manera inmediata en el día de ayer a convocar la, la coordinación de estas actividades eh, que no, es, no eran fiesta específicamente, eran, eran cenas, ¿no verdad? Se le iba a brindar una cena eh, en los barrios de San Martín, Pueblo Nuevo, Santa Ana y el Gran Viste Valle. Pero asumiendo la recomendación de, de, la, de salud pública, específicamente del de director de salud pública y eh, tanto en lo provincial como en lo regional, eh, nosotros eh, suspendimos por la situación de la variante de, de, del COVID-19 o, o cómo se llama o, Omicron. Omicron, ¿ok? Eh, mirando eh, la alta potencialidad de contagios ¿no? que produce esta, esta cepa. Entonces, nada, está todo suspendido. Cuando las condiciones eh, ofrezcan eh, verdaderamente las posibilidades, nosotros en cualquier momento vamos entonces a participar de esta gran actividad. Pero, eh, debo de aprovechar para hacer un llamado a la población en sentido general, la situación es muy difícil eh, en el mundo entero, eh, Estados Unidos Europa, España están muriendo cantidad de personas eh, nosotros debemos de reasumir eh, un cuidado especial en función de guardar distancia y todo el protocolo eh, para nosotros poder superar esta situación. ¿Cuántos sectores se eh, pensaban eh, impactar con esta actividad que ustedes tenían programada? Oh, pero imagínate, estamos hablando del Gran Vistel Valle, que estamos hablando de del barrio más grande, con sectores como el Tenitén, eh, Mamatingó, eh, Manhattan. Eh, o sea, que hay una población altísima. Estamos hablando de pueblo nuevo, que es prácticamente el 80% de la parte norte, con todos sus sectores, de San Francisco de Macorís, y estamos hablando... De barrio tuyo y mío que hace frontera con, con el 27 de febrero, que es San Martín, eh, pero además Santa Ana. Estamos hablando inclusive de los barrios históricos que, que son coloniales desde el punto de vista de la construcción del municipio. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Ramón Díaz, quien es vicepresidente nacional de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, lo cual anunciaba la suspensión de estas actividades navideñas. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.